Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, estableció posición ante la convocatoria por 24 horas a nivel regional. Afirma y reitera nuevamente, no es oportuno el movimiento convocado. Y nada, yo no creo que aquí vayan a ver acontecimientos de importancia, por la sencilla razón, que es una huelga que no tiene ningún asidero, en términos de cosquita, ni mucho menos, sino esto... A, Gente que andan por ahí sembrando sus en los pueblos son los que están ahí con ese llamado a huevo. Yo no le veo ninguna, ningún asidero a eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.